todos nuestros docentes y, y nuestros organismos de construcción y ejecución de políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal. Eh, veníamos incorporando eh, eh, estos contenidos vinculados a la necesidad de la protección del, del ambiente, eh, vinculados a, a la necesidad eh, de una perspectiva de género en el ambiente, eh, vinculados eh, eh, a la necesidad del cuidado de la, de la biodiversidad, de los ecosistemas eh, y políticas que tiendan a, a preservarlos, a protegerlos, eh, veníamos tratando eh, de, de enfocar a la sociedad en estos conceptos y en los conceptos de economía circular, eh, pero no teníamos una herramienta legal que establezca una estrategia nacional eh, en función de que eh, tanto en la educación formal y no formal se incorpore incorporen la currícula. Eh, de los alumnos en todos los niveles educativos eh, estos conceptos. La verdad que la ley de educación ambiental viene justamente a eso, eh, darnos eh, una herramienta fundamental, importantísima, para que todos estos conceptos de los que venimos hablando y muchos otros más eh, sean parte de una estrategia nacional eh, de educación ambiental. <risa>